Organizados por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de nuestra universidad, se realizaron el decimoséptimo foro de decanos de Facultades de Agronomía del Mercosur, Bolivia y Chile y la tercera reunión de Audeas. Tenemos la presencia de paraguayos, uruguayos, este, bolivianos, chilenos y también eh, tiene como objetivo conocernos entre, entre los integrantes del foro este, y hacer con, conocer las producciones que tenemos regionalmente. Eh, a todos los países. ¿no? El foro de Cano funciona como asesor del CAS, el CAS es el Consejo Agropecuario del Sur que está integrado por todos los ministros de Agricultura de los países que integran el MERCOSUR. Generalmente estos, eh, los ministros requieren del foro asesoramiento en temas puntuales y, y el foro también genera este, líneas que propone a los ministros de Agricultura de los países. Es importante expresar de que a través de estos encuentros eh, fortalecemos los vínculos, los lazos, entre cada una de nuestras unidades académicas y surgen ideas de trabajos conjuntos en el tema de formación, no solamente a nivel de grado, sino también de formación de recursos humanos a nivel de posgrado. Y sobre todo también la manera en que podamos acompañar las necesidades de nuestros diferentes ministerios de agricultura que conforman el Mercosur. En Pucón, en Chile, donde se definieron dos temas fundamentales: uno fue el abordaje de agricultura familiar, prestando la atención a modos productivos diferentes, donde se involucra a pequeños productores, y el tema de eh, producciones alternativas, rescatando las que son las producciones este, regionales. Circuncripta a un área eh, muy pequeña eh, de superficie o, o, o, o de un territorio. ¿no? Realmente muy contentos con eh, cómo se están desarrollando las cosas, de acuerdo a lo previsto. Eh, Audeas es el organismo nacional que nuclea todas las facultades de agronomía del país y tiene sus eh, instituciones de la misma jerarquía que en los países del Mercosur. En este caso... Eh, Audeas tiene tres o cuatro reuniones en el año, esta sería la tercera reunión que se hace en el 2014. Tenemos por objetivo eh, tratar temas relacionados a nuestras necesidades académicas de vinculación, de transferencia, de investigación y relacionamiento con otras instituciones del medio. Eh, anualmente hacemos tres reuniones plenarias y eh, en ellas fijamos pautas y posiciones para fundamentalmente eh, fortalecer nuestras actividades de docencia, como te decía, y no dejamos de ver también otras vinculaciones que tenemos con Ministerios de Educación, Ministerio de Agricultura y en este caso estamos insertos eh, en el foro de decanos de Mercosur ampliado con Chile y Bolivia que son más de 70 facultades de universidades de, de, de este sector del mundo, ¿no es cierto?